Bueno, primero te saludo con muchísimo gusto porque sé que estoy tomando tiempo de tu tiempo y has sido muy amable en aceptar esta entrevista, dado que fue con mucha y muy poca sensibilidad de mi parte porque lo hago muy rápido. No sé cuándo Paulina te convocó para el tema y te agradezco muchísimo que haya sido el segundo que contestó para este, para este esfuerzo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No, es a ti, David. Estamos a tus órdenes. Te agradezco mucho. Amigo, eh, por los términos de la charla, tengo que preguntarte tu nombre y la asociación a la que tú representas. Sí, de acuerdo. Soy Juan Carlos Flores López y soy presidente de la Asociación Hemofilia 21 eh, AC. AC. Ah, sí. Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo se constituyó esta asociación? Eh, bueno, eh, es un poquito particular nuestro tema porque básicamente uh -huh. nosotros... Somos los herederos directos de la Asociación Mexicana de Hemofilia, que fue sí. la primera organización de, de personas con hemofilia de este país. Okay. Esta organización eh, surge en la década de los 70, no, no, no sé si estoy mal, pero por ahí de 1973, 74. Uh -huh. eh, de esta misma organización surge la Federación Mexicana de Hemofilia, que, que básicamente ha tenido algunos problemas con nosotros, por eso es que somos una organización independiente. Conservamos el, el nombre de, hemofilia, de mexicana de hemofilia hasta uh -huh. el año eh, 98, que nos informaron, debíamos algo así como, como eh, 50, 60 millones de pesos en retenciones que nunca se habían pagado por las mesas anteriores. Uh -huh. Teníamos la opción de pagar, eh, pactar con Hacienda y pagar esos, esa cantidad de dinero o este, como hicimos, organizar una nueva asociación con un nuevo nombre, con otra definición, pero que a final de cuentas seguimos siendo los mismos. Hemofilia 21AC le pusimos, a, a Mexicana Hemofilia AC, y legalmente estamos constituidos a partir del año 2000, 2001, me parece, más, más este, este, precisamente. Y desde entonces llevamos el nombre de Hemofilia 21 Asociación Civil pero tenemos una historia pues que data de los años 70. Como Hemofilia 21, Asociación Civil, pues llevamos casi 20 años. Tú eres un hombre que ha estado trabajando en este tema ya desde hace mucho tiempo y, bueno, no está por demás decir que te conozco ya de hace años y siempre te he observado y percibido como un muy interesado hombre de la hemofilia que busca caminos y puentes que puedan extenderse a favor de tus esfuerzos. Eso siempre lo he admirado mucho. Me da muchísimo gusto tener una referencia de amistad contigo. Gracias, David, igualmente. ¿Cuál es el universo de pacientes a los que ustedes se abocan, dado que me acabas de comentar que hay varias asociaciones? ¿Ustedes a cuáles se abocan? Pues nosotros eh, básicamente estamos apoyando a la gente que, que estaba en, en la clínica de sangre, de, de la clínica de Mofía del Banco de Sangre del Centro Médico Nacional del siglo XXI, a pacientes del Hospital General, que básicamente son nuestros vecinos, de, eran nuestros vecinos de enfrente, y bueno, a pacientes de la Casa de los Mil Colores, que es un albergue para chicos indígenas, eh, perteneciente ahora, se, creo que es el INPI, antes la CDI y anteriormente el INI. Eh, con ellos trabajamos también desde hace pues, casi 19 años con, con, el, con el albergue, por cierto, y... Con ellos, eh, literalmente, estamos, hacemos donaciones a pacientes que vienen de la montaña de Guerrero, de la zona eh, totonaca de, de, del estado de Veracruz, gente que viene de, de Puebla, de la Sierra de Puebla. O sea que ahí, con, eh, con el trabajo que tenemos en la Casa de los Mil Colores, pues básicamente tenemos uh, apoyando a chicos que vienen de varias partes de la República Mexicana y sobre todo, grupo doble, doblemente vulnerable, porque además de tener hemofilia, pertenecen a las comunidades campesinas o indígenas, que pues nos vuelve también vulnerables. Este, trabajamos para, para este tipo de personas. Y, y bueno, pues ahí no tenemos limitante de, de entidad federativa, porque bien, hace poquito, en el sin ir muy lejos, en octubre, hicimos un donativo muy, muy, muy importante a un chico eh, de la Montaña de Guerrero. Uh -huh. eh, Mario Barrera Basurto, por cierto, eh, que se alberga en la Casa de los Mil Colores. Hicimos este donativo a, mi, a Casa de los Mil Colores. Inicialmente el donativo fue por 900 mil pesos en factor octavo y después hubo una, una complicación, un, un segundo internamiento y ahí donamos pues, otros, ochos, eh, otras 700, eh, otros 700 mil pesos. En, en factor para salvarle la vida a Mario, que, que se, la, lamentablemente estuvo, estaba desangrando. Él se, at, se atendió en el Hospital General de México en esta ocasión, y ya para diciembre de, del año pasado ya estaba bien, estaba recuperado, y ahorita está en franca recuperación, sano y vivo, y hicimos un donativo de alrededor de poco más de un millón y medio de pesos en total. ¿Cómo es que esta especie de esfuerzo que lleva hasta el paciente, el recurso farmacológico que requiere, puede ser posible. ¿Cómo es que se contactan contigo? ¿Cómo es que se contactan, si no contigo, con alguno de los miembros de tu asociación? Y a través de qué recursos ustedes van construyendo de manera fina, van hilando, todos los puentes que los van a hacer, que lleguen al medicamento y que el medicamento llegue al paciente. ¿Cómo le hacen? Eh, bueno, ha sido una tarea muy ardua, muy complicada, muy compleja. Porque básicamente nosotros fundamos la Asociación Hemofilia 21 eh, pensándola sin, deducible, sin deducibilidad fiscal. Porque vimos justamente con, con la Asociación Mexicana de Hemofilia AC que el hecho de tener deducibles fiscales le hacía casi casi un botín y entonces eran unos pleitos terribles para ser presidente de la Asociación Mexicana de Hemofilia y luego quien era presidente de la Asociación Mexicana de Hemofilia ten, ingresaban buenos recursos Inclusive algunos entregados por Televisa porque participaron en programas ahí de, tú quizás lo recuerdes, eh, que organizaba Televisa y que daban ese recurso para las organizaciones de la sociedad civil. Y, en Mexicana Hemofilia ingresó a eso, entonces a, a, acumulaba grandes cantidades de, de recursos que cada, cada mesa directiva pues desaparecía. En el cambio de mesa directiva, de, directiva pues esos recursos desaparecían. A nosotros nos parecía, porque bueno, no, aunque no pertenecíamos ni a la mesa ni, ni presidíamos entonces esa organización, pues nos parecían muy penosos estos incidentes, donde había gritos, donde había casi golpes, entre, entre la mesa saliente, la mesa entrante, los, los afiliados que pedían, este, y tenían razón, que pedían cuentas. Y entonces, eh, en, aquel ento en aquel momento, en el año 2000, pensamos que bueno, quizás trabajar sin, sin recursos... Eh, fiscales, sin, sin, sin aportación de la sociedad civil y, y, o de organizaciones y buscando nuestros propios recursos o nuestra forma de, de que nos pudieran hacer traslados o, o, dona, o donaciones sin eh, que representara una cantidad económica de por medio, este, era la mejor manera de trabajar. Eh, trabajamos muy bien así muchos años hasta que vinieron estas políticas fiscales casi de terrorismo fiscal donde ya nos, nos limitaron demasiado nuestro campo de acción, porque antes le pedíamos a, algún, a alguien que, que quería apoyarnos, puso un donativo en especie. hoy necesito hojas para, para la, eh, la oficina, nos daban hojas. Oye, necesito tintas para la computadora, para la impresora, nos daban este, tintas. Eh, Oye, necesito combustible, nos daban vales de gasolina. Trabajamos así por muchos años, y sobre todo, los laboratorios que en aquel entonces nos, nos querían mucho, los laboratorios que la industria farmacéutica es todo un caso, y siempre lo hemos sabido, siempre hemos tenido conciencia de ello, la industria farmacéutica nos donaba producto que tenía tres meses para caducar, y entonces nosotros colocábamos estos productos que todavía estaban bien, porque además estos productos tienen la característica de aún caducados, que ya no se pueden donar, por ejemplo, un hospital, este, se le puede dar al paciente para que los use como de manera profiláctica, porque básicamente están en buen estado. Entonces, a partir de ahí nosotros hacíamos ese tipo de donaciones de los laboratorios. Pero después se vino un, un, un bloqueo absurdo, un bloqueo bastante absurdo, impuesto por cierto por la Federación de Hemofilia, que le impedía a la industria farmacéutica de trabajar con nosotros y hacernos este tipo de donativos eh, básicos que, que para nosotros eran fundamentales para entregar a chicos siempre de manera gratuita y ahí están los testimonios y sobre todo el, el riguroso control que tenemos sobre lo que donamos siempre de forma gratuita este, y bueno pues eh, se, nos cerró, se nos cerró esa puerta afortunadamente bueno seguimos siendo muy activos a nivel internacional y tenemos pues sí tenemos un muy buen prestigio sobre todo en el extranjero y hay países, estos países llamados del primer mundo, donde tenemos una muy buena aceptación, tenemos muy buena amistad con, con gente de allá que, eh, por razones eh, inclusive de ellos, eh, no, no señalamos quiénes son. Y ellos nos donan medicamento gratuito venido del extranjero y a veces medicamentos fantásticos como el que le tocó a Mario Barrera, que fueron medicamentos de, de, de última generación, eh, eh, eh, productos pegilados de excelente manufactura, no voy a decir el laboratorio para no ser comercial, porque si la industria farmacéutica no nos pela, pues nosotros tampoco vamos a pelarlos a ellos. Entonces le dimos mmm, productos maravillosos a, a, este, a este chico de la Casa de los Mil Colores, pero donados por una organización de Miami. Yo tuve que pagar mi, mi viaje a Miami y traer algo así como 2 millones y cacho de pesos en, en medicamentos que me hicieron favor de darme en donativo la gente de Miami. También me piden que no diga qué organización, eso me lo piden ellos. Entonces me traigo el medicamento, le damos a Mario Barrera lo que él requiere y además alcanza para, este, eh, alcanza para eh, eh, su problema de complicación que tuvo. Básicamente así es como hemos trabajado desde que la industria nos cerró las puertas este, y, y es a través de organizaciones por eso para nosotros es muy importante asistir a los congresos mundiales de hemofilia porque ahí es donde tenemos esos enlaces y esta vinculación con gente de todo el mundo que nos hace aportaciones muy importantes en especie quiero aclarar, nunca en dinero está muy bien si yo te preguntara tres momentos importantes de la historia de tu asociación ¿cuáles señalarías? Uf, tenemos muchos, pero tres, vamos a escoger tres al azar. Eh, pues el primero, yo creo que el, el, el prestigio que hemos logrado a nivel internacional a través de la difusión, hemos sido eh, muy difundidos por medios de comunicación importantes, hemos estado... En, en las dos principales cadenas de televisión, como es Televisión Azteca, Televisa, hemos estado en Canal 11 con programas extraordinarios como Diálogos en Confianza, que nos dedicaron un programa completito a nosotros. Este, además, en noticiarios de cápsulas informativas en Canal 11, hemos estado en el Canal del Congreso. Eh, el Canal del Congreso transmitió un foro, un foro de hemofilia en el 2009, que, que nosotros organizamos, digamos que eso, la difusión que hemos dado sería uno de los primeros planos. El segundo, pues obviamente, eh, no, yo creo que el primero sería la, el donativo de, de medicamento a una gran cantidad de personas con hemofilia, inclusive no pertenecientes a nuestra organización. Este, en segundo lugar, la difusión. Y, entre, y el tercer lugar, eh, la lucha constante que hemos tenido para mejorar y para que se incremente nosotros como organización local, chiquita, individual, independiente. Somos la única organización que ha logrado los tres principales este, aumentos a nivel nacional de los medicamentos para la hemofilia. Yo creo Me que iba... nuestra participación en la farmacopea mexicana. También fuimos la primera organización de personas con hemofilia en participar activamente en la descripción de nuestros productos en farmacopea mexicana y lograr que se cambiara la denominación este, de, de, del factor 8 y 9, para que no estuvieran presentados como genéricos, que así, que así estaban, sino distinguiendo la calidad que había y que hay entre un medicamento y otro. Esos son. Yo te iba a preguntar acerca del mayor logro de tu asociación, pero, pero me acabas de contestar cuatro, que son logros muy importantes, sobre todo el tercero, es muy importante. Y me parece que eso habla mucho del trabajo consolidado de años, y de la determinación que tú tienes para que estos efectos lleguen a buen puerto. Yo tuve la fortuna de conocerte ya hace algunos años y tengo la impresión de siempre, que fue la primera y ha sido consolidada a lo largo del tiempo, de que eres un tipo muy combativo y combativo en el mejor de los sentidos, en el de la resiliencia a favor de la mejor causa, que es ayudar a quienes como tú sufren de hemofilia y eso... Es un logro personal que, que es tuyo, por supuesto, que pones a favor de la mejor causa de tu asociación y eso es de reconocerse. Gracias, a lo largo del tiempo, tú, tu grupo, así como otros grupos de pacientes que tienen otros problemas de salud, van identificando trabajo que ya se realizó y que llegó a buen puerto. ¿Cuál dirías tú? que es en este momento para tu asociación para tu grupo de abonados la tarea que está pendiente y que se tiene que realizar ya porque es impostergable sí hay una hay una que además eh, dejamos dejamos las bases este antes de esta terrible pandemia eh, estuvimos luchando poca eh, prácticamente un año poco más de un año ya con las actuales autoridades eh, por la situación de la modificación en los criterios de atención a la comunidad con hemofilia en el Seguro Social. Eh, y bueno, el Seguro Social es importantísimo, porque el Seguro Social es el que atiende al mayor número de personas con hemofilia, pero además es la institución que, la atiende con mayor, que nos atiende con mayor calidad, ¿sí? digamos que es la, la institución punta de lanza en esta materia. Entonces, eh, hubo, hubo situaciones muy complicadas, eh, a través de, de la gestión de Miquel Arreola, se, se giraron circulares para desaparecer, la que hasta entonces era la, la clínica decana de la hemofilia en el país, que se encontraba en el Banco Central de Sangre, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, la clínica de hemofilia, pues que ya databa prácticamente desde la, desde la Fundación de Mexicana de Hemofilia y surge por ahí este, el, la, la clínica, que en, en aquel entonces encabezaba el doctor eh, Héctor Rodríguez Mollado, eh, una clínica viejísima, con, con mucha experiencia, donde pasó lo mejor que de la hemofilia, los, los tratamientos iniciales, los tratamientos punta de lanza, pasaron primero por ese banco de sangre, y bueno, se les ocurrió desaparecerlo. Nosotros luchamos en el sexenio anterior para que no, no desapareciera. Tuvimos muy buen eco con las autoridades este, de, del Seguro Social, de las cuales inclusive guardo muy buena amistad con, con algunos de ellos que, que ahora son entrañables amigos. Y cuando ingresa esta nueva administración, nosotros teníamos pues casi casi sentíamos que habíamos ganado porque no nos habían quitado la clínica justo cuando se había ordenado que se quitara. Lo que nos impactó muy ingratamente, debo decirlo, muy ingratamente, es que a partir de esta administración empezó el desmantelamiento de la clínica de hemofilia. Esta administración hizo caso a las circulares del sexenio anterior y desaparecieron, no intentaron, desaparecieron la clínica de hemofilia. Corrieron a todas las personas con hemofilia, del de Banco Central de Sangre y los mandaron a hospitales de segundo nivel donde, recibía, donde recibían una atención eh, fatal. La peor de las, de las atenciones recibieron, sobre todo inicialmente, eso era un caos. Eh, tuvimos reuniones constantes prácticamente durante todo el año anterior con las autoridades del Seguro Social eh, y bueno, eh, una un cerrazón absoluta a todos los a todas las razones que les dábamos, tanto del cierre de la clínica como de la nueva manera de, la, de, de, de atender a las personas con hemofilia que eran en hospitales de segundos niveles, que no tenían la capacidad, ni siquiera el personal médico capacitado para atender a, unas, a las personas con hemofilia. Fue un verdadero caos, este, se, se atomizó la clínica de hemofilia, mandaron a, a los compañeros a la clínica 32, al a Gabriel Mancera, pero peor aún, a los chicos que estaban recibiendo atención en el banco de sangre, que venían de Guerrero, de Morelos, de Hidalgo, y que los atendían ahí, que los atendían muy bien, pues a ellos les fue peor porque los mandaron a sus generales de zona y básicamente sin recibir ni una gota de medicamento. La situación para ellos fue muy complicada, fue, fue una situación eh, caótica. Y iniciamos pláticas eh, durísimas y eh, eh, eh, eh, eh, nos eh, publicaron... Eh, gente que, que ponía la situación, el, el dedo en el renglón, eh, presionamos, presionamos, presionamos, hasta que nos sentamos a principios de este año, y el, el doctor Borja Burto dijo, bueno, antes de iniciar esta plática, eh, yo, ya, yo ya me sentía casi derrotado, decía, quiero, quiero avisarle, Juan Carlos, que este, vamos a regresar a la clínica de hemofilia al Centro Médico Nacional del siglo XXI, y vamos a revaluar la, el mecanismo de atención que hay para los pacientes con hemofilia del país. Pues, lo considero fue un logro, pero eso es un tema pendiente, porque llega la pandemia y entonces nada se ha realizado. Nada, o sea, ya está prometido, pero nada se ha realizado. Entonces ese es un tema pendiente, un tema importantísimo que queda pendiente. Permíteme, permíteme tantito, Juan Carlos, por sí. favor. Perdón, eh, a mí me parece que lo que acabas de comentar es... Un gran logro, independientemente de que tal y como tú mismo sentencias, pues tiene que aterrizarse. Porque sí. una cosa es, ¿qué crees? Que ya lo vamos a reponer y otra cosa es que ya esté repuesto y que todas Así las condiciones hayan regresado a la normalidad que ustedes tenían como una certeza para la atención de los pacientes. Ciertamente, eh, la pregunta que sigue, que es, en el entorno de lo que hoy vivimos, ¿Cuál es la preocupación mayúscula que tienes? En parte ya me la contestaste. Que algunas cosas terminen por concretarse y que otras vuelvan a la normalidad. Pero adicionalmente a ello, con el tema del COVID y con el tema del confinamiento y con el tema de la distancia y con el tema de todo lo que estamos viviendo, ¿qué te preocupa que tenga que ver con lo colateral a tus hemofílicos? ¿Qué te preocupa? Mira, me preocupa algo... Que, que puede afectar, que puede afectar mucho, que es la eh, falta de, de medicamento a los, a los compañeros para sus tratamientos. Que empieza a escasear el medicamento colateralmente al problema, que por situaciones tanto presupuestales como de logística, eh, las instituciones de salud que habitualmente, donde habitualmente nos atendemos, este, dejen de surtir el medicamento correctamente, y tenemos una preocupación colateral muy importante. A pesar de que tenemos una cercanía eh, sana con el actual comisionado federal de la COFEPRIS, el doctor eh, este, Novello, eh, tenemos, sabemos, sabemos perfectamente que la COFEPRIS, en, quizá con buena intención, no quiero decir que no, eh, pero ha puesto muchos obstáculos para que se liberen a tiempo los medicamentos que ya están en México. Los tarden en liberar y los tarden en liberar y los tarden en liberar. Entonces, en México se ha creado una falsa percepción de, bueno, no es falsa, la percepción de escasez a veces es real. El problema, el problema es que no hay o no debería de haber escasez porque el medicamento está en México, pero lo tiene retenido COFEPRIS y no lo libera adecuadamente una de las una de las fórmulas que como objetivo hemos planteado después de esta suerte de círculo de entrevistas que vamos a hacer es plantear todo esto en los niveles más altos de decisión en el país porque lo que me acabas de comentar es la constante en todas las asociaciones es que tenemos miedo que los medicamentos falten que no haya suministro que no haya abasto que que escondan el abasto que retarden la autorización justo lo que estás comentando que tiene que ver con una percepción de todos los que, como tú, trabajan en estos temas, y eso es muy complicado. Por supuesto que, por supuesto que es una, es una preocupación mayúscula, mayúscula, la entiendo perfectamente. Nos ha tocado a, a, a nosotros mismos, desde el lado de mi asociación personal que pide un deseo, con mis hijos, eh, a mis hijos no les había faltado medicamento en décadas, en décadas, más de dos décadas, y de repente les faltó. Fui y armé un desmadre a donde tenía que armarlo para que hubiera otra vez lo que tenía que haber. Finalmente se corrigió, pero evidentemente no puedes estar sacando la pistola en cada caso porque es muy complicado. Se tiene que hacer un trabajo que, que busque de manera concreta y coordinada y por supuesto poderosa que esto no suceda. Mi querido amigo, ¿qué no te he preguntado que te gustaría que lo hubiera hecho? Para contestarme qué. Pues que, que no, que. Bueno, lo que, lo que no me has preguntado es cómo nos está yendo o cómo potencialmente nos va a ir con, con, el, con el actual gobierno federal. Y sí. a mí me encantaría contestarte que creo que hay buenas intenciones. Creo que hay buenas intenciones, pero creo que hay malos elementos. En... Espérame, espérame, espérame. Déjame decirte que. Ayer platicaba con mi entrevistado del día de ayer y le decía yo, conozco a algunos funcionarios de la República del de sector salud ahora mismo, el secretario de salud, Novelo de, a los que tienes que conocer. Y le dije, creo que tienen buena intención, pero les falta el conocimiento acerca de lo que se tiene que hacer. Cierto. buena intención sí tienen, pero lo que no tienen es el conocimiento. Y la curva de aprendizaje va a ser dolorosísima para mucho, muchos. Mucho, mucho. Muy dolorosa. Coincido contigo, porque casi dije lo mismo que tú me acabas de decir. Bueno, para, bueno, es una percepción que si eres analítico y sobre todo si estás enrolado en esto, la tienes. O sea, es algo que, que, que, que, que claro que lo, que por supuesto que lo tienes. Este, creo que hay buena intención, creo que, que seguro que la hay, porque surgieron notas inéditas como que nuestra organización, bueno, nuestra nuestro padecimiento va a recibir. Prácticamente tres veces, de tres a cinco veces más medicamento que en cualquier etapa de la historia de, de este país con la hemofilia. Sí, todavía no ha ocurrido, pero ya están los contratos, ya, están, ya está todo. Yo eh, he hablado, inclusive me he acercado con la industria con la que no tengo muy buena relación, pero bueno, me acerco y a veces me atienden pues por el, por el cargo que tengo. Este, donde ellos me dicen, en efecto, sí se hizo la licitación tal cual se dijo, sí vamos a surtir más medicamento, mejor medicamento, nos van a pagar lo mismo, pero vamos a dar más y mejor, eso me lo ha dicho la industria, todavía no ha pasado muy bien, o si está pasando, no está pasando como debería de pasar, o hay medicamentos punta de lanza que, que todavía están pendientes de irrumpir de, de en el mercado como, como fue prometido por el gobierno y solo por el gobierno nosotros no le hicimos manita de puerco al gobierno el gobierno lo, lo ofreció se encargó de hacerlo y creo que esa fue una buena esa fue una buena labor fue un, un buen diagnóstico hicieron lo que tenían que hacer falta que se concrete claro, falta que se yo, concrete yo he tenido oportunidad por diosidencias de la vida de encontrarme en el aeropuerto al señor presidente lo he abordado en tres ocasiones y en las tres ocasiones He recibido de él la amable respuesta que tiene que ver con, por supuesto que lo vamos a hacer, por supuesto que va a estar a disposición, por supuesto que no va a haber discriminación, por supuesto que va a estar controlado para que no haya en ningún momento una, no solo desatención, sino una falta de profesionalismo con respecto a los temas de los enfermos que ustedes atienden. A mí me parece, a mí me parece que lo que me ha dicho en esas muy breves, muy breves alocuciones, ha sido honesto y verdadero. Creo que el presidente tiene buenas intenciones y esto que voy a decir, lo digo bajo mi responsabilidad, lo que no tiene es a los hombres correctos. Creo Estoy que de acuerdo. De hay acuerdito. algo que se tiene que hacer, que tenga que solventar o solucionar estos huecos que tiene, que son verdaderamente dramáticos, no para su gobierno, sino para los que gobierna, porque nosotros estamos siempre en la condición de estar esperando que lo que se promete se cumpla que la cuarta transformación no se vuelva en la cuarta transgresión, porque entonces todo lo que estábamos suponiendo, todo lo que suponíamos, se viene abajo y la estructura, no solo en este momento, que, que todavía tiene pies de barro, eh, no va a soportar lo que, lo que tendría que estar soportando y los afectados vamos a ser los de siempre. Estamos a punto de concluir la charla y antes de que lo hagamos te quiero referir nuevamente mi, mi amistad contigo, que tú sabes que es absolutamente genuina y honesta, mi respeto por tu trabajo, mi admiración por tu esfuerzo, pero sobre todo mi clara percepción de que no te vas a dar por vencido nunca y de que quien piense que pudieras hacerlo se va a quedar dormido en la raya. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas permitido esta interlocución, que nos hayas permitido entrar a tu casa a quitarte una parte del tiempo de este día para ti. Y reitero, estamos muy, eh, nos sentimos muy honrados de haber contado con tu participación y de saberte que estás bien porque te veo bien. Te entiendo que estás haciendo lo que debes hacer por ti y por los tuyos. Y eh, solo te pediría que en pocas palabras nos digas un mensaje para los que te están escuchando que tiene que ver con este asunto de no darse por vencido. Bueno, primero que nada te agradezco la oportunidad de, de que nos permitas a través de la FEMEXER, a quien reconozco su labor incansable para la mejora cotidiana de, de, de la calidad de vida de todas las personas que tenemos. Eh, alguna enfermedad rara, te agradezco la oportunidad de que nos des para, para, para irrumpir este, aquí. Y bueno, pues que no se sean por vencidos, que sigan adelante, que, que esto no tiene que, que terminar eh, con, con esta pandemia. Tenemos que seguir y tenemos que seguir con mucha fuerza hacia adelante. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu tiempo, tu amabilidad y por haber sido un... Muy, muy amable escucha acerca de mis preguntas y mis comentarios. Recuerda que tú, como nosotros y como muchos otros, hacemos a que en eh, la oportunidad de estar juntos nos hagamos más fuertes. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas. Gracias, gracias a ti, David. Gracias a ti. Hasta luego. Que tengas una buena tarde y que comas muy sabroso. Igualmente, David. Gracias. Adiós.